Hola a todos y todas, me digo Mario, tengo 26 añadas y soy de Zaragoza, que lle a capital de un chico rompaís que se dice Aragón y que llegué justo debajo de los Pirineos, eh, actualmente pertenece al Estado Español. Yo charro una luenga que se dice aragonés que se habla nomás aquí en Aragón, y lo que voy a hacer es explicaros una mica, bueno, mica de suya historia y cómo la situación real del Aragonés ahora mismo. La Aragón es alto baixo el aragonés surtió al bajo en los siglos huetenos, en los Pirineos centrales, y un dialecto latín como zona la restada de, lengua, de lenguas románicas, de, tanto de la península como de, de la resta de Europa. Eh, con la reconquista de, por partido reino de Aragón en los territorios musulmáns y aspartidurado reino, esto conllevó también aspartidurado longa leonga por el territorio aragonés y también mismo por. A otros puestos, como pues, taro, País Valenciano. Mientras varios siglos, la aragonés ya luenga oficial del reino. Y esta situación continúa dica o siglo quinceno, cuando se corona como rey un rey de origen castellán, la dinastía dos Ostras Támara, y dende Ixeinte, principia un proceso de castellanización del reino que plega dica a nuestros días. Desde a llora, la aragonés quedó como una luenga eh, das clases baixas, de uso de empleo rural y o castellán como una luenga de poder y de las clases altas de la sociedad. La caída del régimen de Franco en 1978 supuso un incremento de los trabajos literarios y de investigación sobre la luenga y también de un número de fablados que querían aprenderla. y menos no hasta údica la añada 2009, cuando el gobierno de Aragón aprobaba una ley tal, a, tal empleo y regularización de la luenga que encara no es reconocida como oficial. Actualmente, el Aragón es de, de traza patrimonial en, el, en las do Pirineo, eh, habiendo allí muchas variedades dialectales, como pueden estar Ocheso, Lanzotano, Chistabín, eh, Patués, Blesetán, asinas. Asinas. Fuera dicho, había muchas organizaciones alrededor de todo Aragón que prueban de luchar por la supervivencia de la Luenga y que mismo imparten clases de aragonés en esferens puestos de Aragón. En cara que a mi a luenga materna no llega aragonés, porque mis pais no son aragoneses. Eh, yo aprendí aragonés aquí en Zaragoza, en una escuela que se dice nogara. Y aprendí aragonés porque cuento que ella la hace tal mantener viva tuya cultura, y porque sería una pena disear amortar un un tesoro como la aragonesa con más de mil añados de historia. Bueno pues esto ha estado todo. Eh, muchas gracias a todos y todas, que todos vaya a bueno y en tal todo aragonés y a las luengas minoritarias que son en Luita, chicoz, pero gans.